Una típica pregunta cuando hablamos de sueño y de ritmos circadianos es cuánto debemos dormir, ¿sí? Eh, y esta pregunta pues siempre me la hacen en los talleres, en clases eh, y todo el tiempo pues las personas andan muy preocupadas sobre si están durmiendo la, la cantidad de tiempo necesario, ¿sí? Y aquí la respuesta es un poco extraña muchas veces, porque la única persona que puede saber si estás durmiendo, las horas que necesitas para dormir, eres tú mismo, ¿sí? Eh, y es tu cuerpo. Si tú te, si, si te estás sintiendo cansado, si te estás sintiendo eh, con eh, mucho sueño o muy poco sueño, si te sientes que no rindes, si te sientes que las cosas no van bien, es tal vez porque no está, estás durmiendo mucho o estás muy, durmiendo muy poco. Entonces, el, la cantidad de horas que debemos dormir las debemos ajustar cada uno de nosotros. Y el horario que debemos dormir, en qué momento dormimos y somos más eficientes, también debe ser ajustado casi que individualmente, ¿sí? Depende de tu edad, depende de tus hormonas, depende de tu sexo, depende de tu nutrición, de tu intestino, de tu microbiota, del estrés, la exposición a luz, de tu epigenética, de tu crianza, de, tu, de tantos factores que es muy difícil dar una recomendación universal de cuánto exactamente debe dormir cada persona y a qué hora debe acostarse y a qué horas debe levantarse, ¿sí? sí sin embargo, hay tendencias, ¿no? El, el rango es un poco amplio, como les digo, es más o menos entre 5 a 9 horas, ¿sí? Hay personas que durmiendo 5 horas diarias funcionan divinamente y no se sienten cansados, no se sienten enfermos y se sienten muy vitales. Hay personas, que, y, y, y no necesariamente son adolescentes, pero hay personas que durmiendo 9, 10 horas al día no se sienten aún lo suficientemente bien. Sí, por debajo, por encima de 10, de 9 horas adultos, sí, o por debajo de 6 horas eh, o de 5 horas ya se considera patológico porque ya puede ir en contravía de la salud. Entonces, ahí ya hay que revisar con el psicólogo, con el neurólogo, para que eh, revisen si hay algún problema hormonal, psicológico o algo más que pueda estar afectando el ritmo circadiano. Sí. Eh, y como lo acabo de mencionar, entonces la cantidad de horas pues varían en función de la edad, eh, varían en función de los hábitos de vida, si, si, si haces siestas y no haces siestas de tu cultura, de, que, de si has consumido eh, bebidas energizantes, bebidas alcohólicas, psicoestimulantes del nivel de estrés, del nivel de ansiedad, de otras enfermedades mentales, de, de, tus, de si eres sedentario, si haces ejercicio, de que comes y comes verduras, si no comes verduras, si comes muchas eh, grasas, todo eso afectará cuántas horas son buenas para que estés bien, ¿sí? Tu genética, tu cultura y tu nivel de salud, ¿sí? Entonces, entre seis y nueve horas, y ya se entra a analizar con cada caso. y eh, si sí, las horas que reporta están siendo saludables. ¿sí? Es lo que nos debe importar, que las horas que tengamos sean saludables. Y hay variaciones en todo este ritmo circadiano y en las horas de sueño que son adaptativas y hay otras que no son adaptativas. Algunas de las adaptativas, por ejemplo, son con la edad. ¿sí? Por ejemplo, vemos que eh, en la adolescencia se corre el reloj, Sí, sí, el reloj se atrasa y por lo tanto muchos de los adolescentes, por los cambios hormonales que están influyendo en la plasticidad del cerebro, eh, debido a la pubertad, eh, necesitan, eh, el reloj se corre dos, tres horas, incluso necesitan más horas de sueño, pero además de que necesitan más horas de sueño... Eh, necesitan levantarse más tarde. ¿no? Entonces, se es sabe, y esto ya está muy bien establecido y superestudiado, que los adolescentes debe, eh, necesitan despertarse. O sea, no es que quieran, sino que su cuerpo necesita que estén despiertos un poco más tarde. En un país eh, como el trópico, como Colombia, o ¿sí? horas normales, eh, alrededor de las 8 de la mañana, 9 de la mañana es una buena hora para que los adolescentes estén ya eh, despiertos. ¿Sí? Eh, que eso quiere, quisiera decir que deberían estar entrando a estudiar alrededor de las 9 a 10 de la mañana, ¿sí? Pero, pues, por alguna razón social, social compleja, socioeconómica y psicosocial, e ingresan a estudiar a las 6 de la mañana y muchos tienen que despertarse a las 4 de la mañana para comenzar a andar por buses por toda la ciudad comiéndose el smog y demás. ¿no? Esto para niños y adolescentes es lo más contraproducente para todo su desarrollo. Y después pues, nos preguntamos por qué el niño es inatento, por qué el niño tiene problemas de adaptación, de agresividad, de inhibición, eh, de depresión, de ansiedad. Pues, ¿Por qué lo has estado? Eh, ¿Has estado exigiendo su cuerpo para cosas para las cuales no estaba hecho. ¿sí? Entonces yo sí les recomiendo a todos los padres siempre, los niños deben estudiar cerca a su casa, para que estén la menor cantidad de tiempo en un bus. ¿sí? Por más bilingüe, play, bonito, de alta calidad que es el colegio, ponerlo, levantarlo temprano es dañar su salud, y segundo, exponerlo a la contaminación de una ciudad como Bogotá, es también dañar su salud. Sí. Entonces, bueno, con la edad hay cambios circadianos que, que, que, que esperables y es, por ejemplo, como les digo, que los adolescentes se corra el reloj o que en la adultez mayor se disminuyan las horas de sueño en la noche y se distribuyan en varias horas de sueño a lo largo del día. Entonces, ese tipo de cosas son adaptativas, normales y esperables. Hay algo que se conoce como los cronotipos, que son como, entre comillas, estilos de personalidad o tendencias comportamentales, mejor, eh, sobre el ritmo circadiano Tenemos aquí como eh, una O invertida, entonces, donde la mayoría de las personas están cerca de la media, que es más o menos quedarse dormidos alrededor de las 10 de la noche, despertarse alrededor de las 6 de la mañana, es lo que para la mayoría de las personas sucede y funcionan bien, para algunas personas está un poco adelantado, para otras un poco atrasado. Hay personas que se denominan búhos, y es porque definitivamente se les facilita estudiar, trabajar y hacer actividades nocturnas, ¿sí? medio, podríamos llamarlos también vampiros, y, eh, pero entonces les va a costar madrugar. No es que no puedan, es que cuando tienen que despertarse temprano, les cuesta mucho más que a los demás. ¿Sí? mientras que van a haber personas a alondras, que son personas quienes tienden a ser más madrugadores, pero les cuesta muchísimo trasnochar, entonces si hago una encuesta, ahorita todos ustedes son búhos, porque además de que están hasta ahora saliendo de la adolescencia, eh, muchos de ustedes, pues también las redes sociales eh, y el uso de pantallas, pues hace que se duerman muy tarde, ¿sí? entonces no es que sean búhos, eh, como más biológicamente, sino más como por la etapa en la que están y el, y el, y el mal uso de, de, de, de dispositivos eh, móviles. Hanna, cuéntame. Yo te iba a preguntar, que, ¿qué pasa pues cuando uno no se puede despertar? O sea, ¿eso porque ocurre? O sea, sean las horas en las que uno se duerma, así sea, no sé, que uno haya dormido 10 horas, pero que uno no se puede despertar, que por más de que lo despierten a uno, uno ponga muchos despertadores y eso, que sea muy difícil como el hecho de levantarse, ¿de qué depende eso? No, no, no sé, hay que entrar a, a mirar varios factores, ¿no? Puede ser algo nutricional, puede ser algo de crianza, puede ser sí eh, algún, algo, algo un poco más complicado, entonces es difícil responderlo así con la información que me das, ¿sí? Entonces ahí ya lo mejor es que... Eh, eh, en términos generales, las personas no necesitan más de un despertador. ¿sí? Incluso poner muchos despertadores es muy malo para la salud. No lo hagan. Porque eh, estar aplazando la hora del despertar se genera un aprendizaje donde comienzas a dañar tu sueño y más adelante vas a desarrollar un, alteración, un trastorno del sueño. ¿sí? Con despertares que después no logras, te vuelves a quedar dormido. Bueno, o sea, tú tienes que educarte en esos aprendizajes, esos... ¿Sí? A que una vez suena la alarma, te paras. ¿Sí? Porque si no, suena la alarma, te despiertas y ahí ya rompiste la arquitectura del sueño. Si vuelves y te quedas dormido, vuelves y reinicias el sueño, pero ya no es un sueño reparador, ya no es un buen sueño. Y va a ser un sueño de 10 minutos hasta que suene la otra alarma. Lo otro es que vas a estar condicionado para estar esperando las alarmas Incluso antes de que suene la primera alarma y entonces esa expectativa de la alarma también va a dañar tu sueño, haciendo que tengas muchos despertares en la noche y ansiedad porque no te vas a poder dormir. Muy probablemente todo eso puede estar asociado con una mala higiene del sueño, que fue la encuesta que ustedes respondieron. Estás usando demasiadas pantallas. O no te estás quedando dormido a horas regulares, unos días te quedas dormido muy temprano, otras horas otras muy tarde, no tienes un ciclo de despertarte rutinario todos los días, no tiene incluso los fines de semana no tienes una o estás consumiendo muchos eh, eh, o bebidas psico psicostimulantes, psico -energésicas, o la actividad física no está siendo acorde o está siendo a destiempos. tiempos. Ahora vamos a hablar un poco de higiene del sueño, ¿listo? Entonces, por lo general, eso puede llevar al, al, al problema de que tú me dices, ¿no? Entonces, hay unos malos hábitos eh, que han llevado a unos problemas de aprendizaje del despertar que son disfuncionales. Lo otro es que tienes algo un poco más biológico que hace que tengas, por ejemplo, un síndrome de fase demorada o retrasada, ¿sí? Entonces hace que definitivamente tú va, vas a tener por tu funcionamiento biológico, genético, si hay que mirar con otras personas de la familia si también se presenta, una tendencia a despertarte por allá hacia mediodía y definitivamente te va a costar y, va, y vas a luchar contra tu cuerpo toda la vida en, en, en caso contrario, ¿no? Y va a ser muy disfuncional, entonces, pues, ahí tienes que adaptar el ambiente, y es no tomar clases en la mañana, no como si fuera un, entre comillas, tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, pues, ya sabes que no vas a rendir, pues, tienes que ajustar tu vida para funcionar a la hora que funcionas mejor, ¿sí? Pero como te digo, pueden ser tantas cosas que hay que entrar a analizarlo con más calma, ¿no? Y si ves que ya es algo más del tipo disfuncional, que te estás teniendo problemas, que te estás perdiendo exámenes, que, pier que estás llegando tarde al trabajo, que, que tu, tu novio, tu mamá, todo el mundo te pelea, te termina, te porque definitivamente no lo logras, tienes que ir al médico y al neurólogo a que te hagan un examen de sueño. ¿No? Listo, gracias. Y... Eh, como les decía, como por factores estresantes, también pueden variarse como estado, eh, nuestro sueño vigilia. Eh, viajes, por ejemplo, cuando viajamos en contra de los usos horarios, o a favor, bueno, por ejemplo, en contra, entonces si vas para Europa, te, tu reloj se va a estar desfasado 6, 7 horas, y entre más usos horarios, pues más horas. Más o menos vas a necesitar alrededor de una semana por cada dos horas que vayas a, a, a estar transitando entre usos horarios. Entonces, eh, si vas a Europa, pues vas a necesitar alrededor de dos a tres semanas para poder comenzar a funcionar con el reloj de ellos, ¿sí? y eso es un proceso de adaptación que al principio te va a costar muchísimo, te vas a enfermar, te vas a, a sentir incómodo, y pues por eso es que es tan problemático con las personas que tienen que viajar frecuentemente, pilotos, ejecutivos, médicos, bueno, personas que tienen que viajar frecuentemente, porque eh, entonces comienzan a desgastar los mecanismos de alostasis, de ajuste al nuevo horario. Por eso a los pilotos o sea, a todas estas personas que tienen que viajar tan frecuentemente, el consejo es no cambien su reloj. Lleguen a donde lleguen y sigan con el horario del lugar de donde partieron, de donde vives, donde vives la mayor parte del tiempo, ¿sí? Porque si no, te vas a causar un aneurisma, una hipertensión, un Alzheimer, una depresión, ¿sí? las tasas de suicidio, de, de enfermedades psiquiátricas, en pilotos, es altísima, y eso pues es un problema enorme pues para lo que tienen que hacer, ¿no? Eh, o en personas que trabajan en turnos, en personas que trabajan como celadores, eh, médicos, eh, todos los que tienen que hacer turnos, es la, la, la enfermedad mental y cerebral es enorme, enorme, y cáncer, pues porque están dañándose de su cuerpo poco a poco por estar luchando en contra del de ritmo circadiano, ¿sí? con las estaciones, como ya le hemos mencionado, los patrones de cambio conductual, con el clima, y ocupacionales, como con los trabajos por, con, por turno. ¿no? Por lo tanto, alterar el ritmo circadiano, ya sea haciendo, estudiando para un parcial, haciendo un proyecto, yéndose de farra un fin de semana de Halloween, eh, en un viaje, o sea, cuando esto se vuelve algo repetitivo, repetitivo, ¿cierto? Va a tener consecuencias, ¿no? Tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Y todas esas consecuencias van a llevar, por ejemplo, cuando son a largo plazo, que se desgaste los mecanismos de control de la presión arterial, hipertensión que conlleva a trastornos como accidentes cerebrovasculares o paros cardiorrespiratorios, ¿no? que es la principal causa de muerte en el mundo. Cánceres, diabetes, trastornos respiratorios y trastornos gástricos. ¿Sí? Y por eh, todo esto también influye en el rendimiento cognitivo no sé si acá es donde hay unos, unos de ustedes que trabajan sobre estrés y rendimiento cognitivo, por ejemplo, alterar el ritmo circadiano puede llevar a brotes de estrés, ansiedad y fallas cognitivas que afectan el rendimiento eh, académico, problemas emocionales, de ansiedad, depresión, impulsividad, agresividad y a largo plazo todo esto lleva pues a demencias, demencias tipo Alzheimer, por ejemplo. Se sabe que uno de los mayores y mejores predictores de una enfermedad de Alzheimer grave es y bien agresiva es eh, no respetar el ritmo circadiano, las personas que no dormían bien, que se excedían en fiestas, que tenían trabajos por turnos, que eh, les gustaba trasnochar, ver televisión hasta tarde, levantarse, etc., y que no controlan sus emociones, son las que más probablemente van a tener un Alzheimer bien agresivo. Y si no, pues miren los casos de sus familiares y demás, que yo sé que en muchos casos hay historias como de, de Alzheimer, ¿no? Lo que uno ve es que eran personas que eh, tenían estilos de vida, poco saludables, que conllevaron a ir desgastando su cerebro hasta que desarrollaron una demencia. Eh, las variaciones no adaptativas que conllevan a todos estos problemas que les acabo de mencionar son, por ejemplo, el trabajo por turnos. Un momento acá. Sí, entonces, principalmente en pilotos, eh, operadores de, de tránsito aéreo, por ejemplo, eh, policías, eh, celadores, eh, guardias, enfermeras, eh, bueno, líneas de atención, médicos, etcétera, son los que por lo general terminan a largo plazo dañando seriamente su cuerpo. Eh, algunas también, por ejemplo, como el estudio desorganizado, dejar para un día estudiar todo, hacer el trabajo, hacer el parcial, ¿sí? Terminan de verdad teniendo una muy mala calidad de vida y esto no sucede una vez, sino que sucede cientos de veces durante 5 o 10 años, entonces pues terminas dañando tu cuerpo seriamente y después preguntan de dónde salió la ansiedad, la depresión o la adicción, ¿sí? El consumo de sustancias psicoactivas es supremamente nocivo, los malos hábitos de la vida, por ejemplo, el uso excesivo de pantallas, más de seis horas al día es, so, es puesto a una pantalla sin filtros y pues, sin moverse, sin higiene. Eh, o, o cambiar, salir de la pantalla para el celular o, el, o, el, o hacer juegos de videos en celulares y luego pantallas. Todo esto es supremamente nocivo. Entonces hay personas que yo las veo que trabajan en computador, luego se van al celular a jugar o a, o a redes sociales, luego pasan al televisor luego otra vez vuelven al, al, al, al celular para antes de dormir dos horas de redes sociales y pues en en, dos, en en seis meses tienen brotes de ansiedad, depresión y adicciones. Pues, pues ahí está. O sea, son malos hábitos de vida como lo discutíamos con la pregunta de Hanna hace un rato, la pandemia genera serios, eh, ha dejado unas huellas, unas secuelas muy importantes, no adaptativas, que ha llevado a, a una explosión de casos de ansiedad, depresión, problemas de, de, del estado de ánimo, problemas de control de la conducta, autolesiones, suicidios eh, y problemas cardiovasculares. Y hay personas, ahora tenemos brotes de personas con eh, trastornos de memoria que, que se asemejan casi que a un inicio precoz de Alzheimer por la pandemia, eh, además de la inflamación del virus y todo esto, es causa de, la, de, de, de, de, de, de un de año y medio de malos hábitos de vida. ¿sí? Eh, yo dicto muchos talleres en empresas y no, estos están reventados. O sea, la, la gente, de las empresas que trabajan en teletrabajo, el teletrabajo los, los dañó muchísimo. Algunas personas empezaron que iban a, a, a tener mejor calidad de vida y terminaron toteándose porque terminaron haciendo cosas a medianoche, eh, rotando entre maratones de series, con eh, celular, con computador, con una desorganización muy grande y ahora están con hipertensión, obesidad, en trastornos de ansiedad, tratados farmacológicamente y algunas personas ya con accidentes cerebrovasculares por todo esto. Y, contrasto, y muchos hasta con suicidio, ¿no? entonces es algo que, que no se cuidó en la pandemia y que, porque la salud mental nunca se cuida, ¿no? y, mucho, y mucho menos estos temas. Eh, el desorden afectivo estacional que les mencionaba, que es durante la reducción de, de luz, por ejemplo en invierno, que hayan, bro, hayan brotes de depresión y suicidio, o las, el exceso de luz en, en verano, que hayan brotes de agresividad, manía y homicidios, el síndrome de fase adelantada y fase demorada, que ya son alteraciones un poco más biológicas e incluso genéticas que hacen que tu reloj esté 5 o 6 horas corridas con respecto al de todo el mundo y pues te va a costar muchísimo adaptarte y no lo vas a lograr. Y algunas enfermedades como la ansiedad, la depresión y otras que pueden también llevar a que se altere el ritmo circadiano. Bueno, hasta ahí sobre ritmos cercadianos. No sé si hay alguna pregunta antes de cerrar este tema de ritmos. Cuéntame, Gabriela. Profe, en cuanto a la última diapositiva que pusiste, eh, digamos, tú hablabas de que estos como estas variaciones no adaptativas pueden llevar, no sé, a seis meses a... A depresión y todo este tipo de cosas, pero ¿qué pasa a la inversa? Digamos, cuando uno tiene episodios depresivos muy fuertes, estos como influencian en el sueño, y junto a eso te quería preguntar, ¿cómo entran las pesadillas ahí? Sí, ¿Sí? es que, oh, paréntesis súper corta. Horrible, ay no, mentira, hubo un periodo súper horrible en el que yo literalmente todos los días tenía la misma pesadilla y era una pesadilla muy fuerte. Y, y, y claro, pues eso que sueño reparador va a ser: yo me levantaba vuelta a nada y de la nada desapareció. Entonces, quería preguntarte cómo tiene correlación, cómo aparece ahí. Pesadilla sin fin, sobre eso hay una película. <risa> no soñabas con Freddy Krueger. Eh, todo este tiempo ha mi salud. Sí, espérate, que estaba leyendo algo que preguntaban acá en el chat. Ya te respondo, Gabriela. ¿Listo? Si eso me pasa, siempre me despierto antes de la alarma. Sí, eso es un buen aprendizaje. Bueno, listo. Entonces, eh, Gabriel, eh, resulta que esto es una relación de doble vía. Y muchas veces es, no es posible saber, es como el cuento del huevo y la gallina. Y no, y no es interesante, ni siquiera es, sirve para nada saber qué viene primero. Si el trastorno de sueño o el trastorno mental. Muy probablemente las dos cosas fueron alimentándose, son dos monstruos que tú fuiste alimentando eh, mutuamente, paralelamente, por descuido o por cultura o por otras cosas, ¿cierto? Entonces, probablemente eh, por eh, sobrepresión de tus padres en el colegio, devastarte muy temprano, la nutrición, bueno, una cantidad de cosas, porque eso depende de cada vida, y acá yo estoy haciendo asunciones que no conozco tu vida personal, ¿cierto? Entonces van generando como ansiedad, y la ansiedad va generando que estés sobreactivado, que te, se te dificulte conciliar el sueño, si te, y entonces comienzas a tener aprendizajes de que en ciertos momentos de tu vida, en ciertos contextos o para ciertas actividades, vas a tener insomnio, ¿Sí? y van a haber situaciones incluso como un condicionamiento clásico que predicen la aparición del insomnio, entonces comienzas a engendrar un trastorno de insomnio donde te va a costar o quedarte dormida o mantener el sueño y te despiertas muchas veces. Sí, entonces, por ejemplo, eso con ansiedad e insomnio es muy típico que suceda. ¿sí? Por lo general, cuando hay ambientes incontrolables, ambientes a lo largo de la vida, que, tú, que tu cuerpo y tu cerebro comienzan a ya predecir que no generan control sobre los ambientes, además de la ansiedad, pues comienza a generarse sensaciones de depresión, de anedonia, de pérdida de control, ¿sí? Y esto va a alterar fisiológicamente tu cuerpo. Hay que revisar cómo estuvo la nutrición, cómo estuvo el metabolismo, el micro, la microbiota y las estrategias de control emocional que tienes. Si todo esto no es favorable, pues también vamos a tener, comienzan a aparecer otras alteraciones de sueño, ¿sí? ¿Cómo? somnios pesadillas, bueno, otra cantidad, eh, hipersomnia, diurna, o al revés. O puede ser que por problemas alimenticios comienzas a desarrollar o eh, por otro tipo de cosas cultural culturales, problemas de sueño que, que desequilibran biológicamente tu cuerpo y eso te conlleva que cuando estás despierta te sientas ansiosa o deprimida. ¿sí? O sea, no es posible saber qué lleva a qué, sino las dos cosas se van recalimentando, ¿no? Los problemas de salud mental con los problemas de sueño, ¿sí? Pero por lo tanto, si solucionas cada uno, los dos, pues vas a tener mejor desempeño en las dos cosas, ¿no? Entonces, eh, y con respecto a las pesadillas, les vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de parasomnios, que es un tipo de alteración del sueño. Por lo general, las pesadillas sobrevienen cuando hay momentos de alto estrés, de alta ansiedad, donde eh, además una mala higiene de sueño, y entonces comien, la arquitectura del sueño comienza a no ser muy buena con un exceso de actividad fisiológica, por ejemplo, eh, tuviste insomnio, no te logras quedar dormido y cuando te logras quedar dormida estás tan activado que no logras mantener un sueño de calidad y, si, y, las, y cuando logras llegar de una, por ejemplo, si has estado privado del sueño, si llevas tres días con insomnio, lo más probable es que tú tu cerebro de una vez va a ser compensar sueño REM. Entonces, te va a llevar de una vez a soñar. Pero cuando va, llegas de una vez a soñar, estás tan activado, las áreas de emociones negativas están tan activadas que las ensoñaciones van a ser pues, más con una connotación negativa. ¿sí? Y eso pues, va a exacerbar eh, que tengas una alta probabilidad de tener eh, sueños pues, negativos. Y eso de que sean recurrentes algunos tipos de sueño, pues tiene que ver un poco con, el, con lo que has vivido últimamente, con las preocupaciones que tienes, con lo que has visto, escuchado, etcétera, no. Por ejemplo, durante la pandemia eran muy recurrentes sueños asociados a la pandemia, o al desgaste, o a, o a otras protestas. ¿sí? Entonces, y, y hay como ciclos en los contenidos de sueños comienzan a repetirse. Esa es un poco la explicación más científica, ¿no? Buenísimo, profe, gracias. O a ti por la pregunta.